¿Eres de las personas que cogen sándwiches o bocadillos o patatas o cosas de las máquinas de vending? ¿No te sorprende que haya máquinas de vending donde venden hasta Red Bull, Coca-Cola, refrescos llenos de azúcar o bollos así que no son muy saludables? Tú lo sabes, yo lo sé y que están en todos los sitios, incluso en hospitales y el otro día vi incluso en centros de alto rendimiento deportivo, incluso ahí tenían. Eh, Coca, eh, refrescos y red bull y eso te aseguro que los auténticos deportistas no toman eso o por lo menos los que quieren cuidar su alimentación el otro día me encontraba con un chaval que iba a una máquina de esas a comprar algo y me dijo una frase súper sorprendente que decía lo que hace el hambre como si llevara tres días sin comer y había desayunado por la mañana y serían las 12 de la, del mediodía con lo cual no podía tener mucha hambre y lo que no sabía es que eso que estás comiendo esos bollos que estás comiendo que son súper procesados pues lo que te van a hacer es generar esa hambre porque vas a tener un subidón de azúcar que te va a subir mucho la insulina pero luego te va a dar un bajón te va a dar energía muy rápida pero igual que la tienes la rápida la vas a perder y es esa falta de fibra, esa falta de nutrientes, lo que nos va a hacer que te falte energía y que seas capaz de decir algo como lo que hace el hambre. Cuando en esta sociedad moderna, muy pocos pasamos hambre. Así que piensa si comes de las máquinas de vending y qué otros trucos podías hacer para no tener que recurrir a estas máquinas. Pues nada, voy a seguir disfrutando aquí de la naturaleza en pleno Pirineo Aragonés y ya sabes, si tienes algún comentario sobre las máquinas de vending o sobre lo que tú quieras, házmelo ahí abajo y te responderé. Un saludo, pasa buen día, adiós.